tienda coreana MUMUSO que acaba de abrir en el Real Plaza de Primavera y les cuento que está hermosísima o sea no tienen idea de lo lindo que está así que hemos venido para eh, comprar un poco de dulces coreanos y ver qué tal saben porque no tenemos idea de nada y les vamos a mostrar un poquito de la tienda que está como ya dije muy bonita y de verdad que van a querer comprar todo así que si quieren ver qué tal ahí les dejo el video Lo que compramos en la tienda, que también incluye la comida, obviamente. Tiene muy buenos precios, así que yo les recomiendo que vayan a dar una vuelta porque van a encontrar de todo. Así que yo eh, aproveché y me compré estas redondelas que quitan maquillaje que vienen eh, 150 por 10 soles. Y en cualquier supermercado una de 50 no te baja de 10 soles. Así que es una buena compra que pueden hacer ahí. Otro que compramos es una alcancilla, pero se muere. En verdad yo me muero, me morí cuando lo vi. Miren esta belleza, es un conejito. También hay en color rosado y en color negro, pero preferí la blanca porque va más con mi cuarto. Aquí tiene la ranura y abajo tiene, tiene la pequeña trampa, pero nosotros lo vamos a parchar porque la idea es no sacar plata. Y esto lo compramos en verdad entre los dos porque queremos ahorrar plata para viajes, así que para este año vamos a empezar a, a usarlo para un viaje especial. Esto va a ir en decoración de mi cuarto. No sé, sea, ahí se ven. Otro que compré es un case para mi celular. Este me costó $29.90 para el 7 Plus. Y hay colores pasteles, rosado, blanco, transparente. Y de todos los colores que te puedas imaginar, muy bonitos. Así que vamos a probarlo a ver qué tal se ve en el celular. Acabo de abrir y no me esperaba la calidad. Es de silicona, pero por adentro es como... Suavecito, como si fuera un case original Pero no es original de iPhone Así que muy buena el material Vamos a ahorita a cambiarlo Está, oh, Así quedó Está muy bonito y es suavecito Así que creo que me va a servir mucho más Y ya quería un cambio porque tenía el case negro Y un poco serio ya para mí Así que este le queda perfecto Me gusta lo más chistoso es que entramos a la tienda solamente para ver y salimos con todas estas cosas Y para no seguir aburriéndolos con una previa del video Ahí le va probando dulces coreanos Por fin vamos a empezar el video, el estreor. Hola, soy sí, ¿Qué me decir? No sé Hicimos un video antes de probando dulces alemanes, así que se los vamos a dejar acá para que lo vean porque está muy bueno. Y hoy día sí vamos a probar eh, dulces coreanos, los dos, por primera vez. Tenemos salado y dulce, así que creemos que es más conveniente empezar con lo salado. Es este. En verdad, no, no sé qué dice muy bien, pero... Eh, Nicole, Nicole creía que eran fideos picantes. O que son se parecía. Fideos picantes, por eso. ¿Serán videos picantes? No, no sé, pero dicen como sticks con un poquito de chili. Lo que obviamente nos hace pensar que es picante. Ah, acá atrás dice galletas ahora, Kion. Pero oh, dice chili. Sí. Entonces no sé. No huele mal. Huele a Ramen. Es bueno. Ok, voy a. En verdad. ¡Oh, sí, son fideos! Miren, me parecen fideos. Oh. Muy bien. Dink it, sink it. No me lo metí toda la boca. Pensé que era salado. Es dulce. Es dulce. no está mal. No es picante la boca O sea, no, sí es un pica. Poquitito. Tiene sí un poquito pica, de, pero de no picante tan Ay, y dice sweet and spicy. No digo eso. Me gusta, está bueno. Ah bueno. Ya lo digo. Aprobado. probado. Pero no sabe aquí uno. No, no sabe aquí. Creo que en la etiqueta está mal no puesto No. El segundo, que esperemos este sí sea salado, este, está completamente eh, coreano. Bocaditos de maíz extruidos dulces. Dulce, todo es dulce lo que hemos comprado. Sí, Extruido. extruidos. ¿No? Está mega inflada la bolsa. Todos los dulces han salido 4,90 menos uno que ya les había a mostrar cuarto. Huele ¿Sí? a maíz. Sí. Se ve. Y son como unas conitos. Yo quería salado. Yo también quería salado. Yo pensé que esto era salado. Es unos? Unos conitos. Sí. Es salado. Mmm. Mm. Medio que se deshace de la hoja. Está no, bueno. Sí, sí. claramente me gustó más me que nada. Estoy ventilando porque así no. La etiqueta está malísima. ¿no? Están mal hechas. O sea que han puesto en traductor y le sale cualquier cosa. Probablemente. Esa es una bebida de piña con pedazos de piña. Y yo escogí otra. Esta de acá. Seven Up, tiene Seven Up acá. Es como Seven Up. ¿eh? Sí, tiene Seven Up. Es como la cana de Dry, pero sin tanto piña. O sea, como que es picante. Claro, no tiene como, tanto como gas. Como... Eso sí, mm. no tiene tanto gas. Está rico, pero. Me tomaría una granada. Lo que ahora sí es completamente dulce, es esto. Hay que hacer un disclaimer. Sí. Ya lo hemos comprado a mí me comida. mandaron unos de esta marca, pero era de chocolate blanco con chispitas. a comprar esos palitos que maní. tienen maní con chocolate. Sí, en su bolsita? Eso también costó $4.90. Oh, Ay, a mí me salió más chiquitito. Cualquier <risa> cosa. Están dudos los digo. Que ya sabíamos que iba a ser rico. Está bueno. Creo que hay que meterlo en la realidad. Está bueno. Esto fue lo único que no costó 4.90, sino 9 soles. Pero vienen 6 chocopais que en verdad parecen como alfajores. Es la misma marca de Tetero ah. y de las patas. Ah, sí, es cierto. Comemos uno. uno. uno. Vienen así, paquetes individuales. Uh, oh, ¡Es como. ¿Qué? Un momento, espérate Tiene un poco la context textura La textura de. De un.. De un marshmallow. No como suavecito. <risa> sí qué malo, qué Mmm. Tiene está relleno. Marshmallow. Mmm, es como marshmallow, qué loco. Parece que va a ser duro. Es muy blando, para mí. ole Oleole. Es como un oleo en la mitad grande ahí. Lo último que tenemos son dos de esas barritas Que son como frunas de uva y de manzana Me dijeron de que es muy rico el de uva Ya no ya Ay oh, que huele muy rico oh. Esto es como una fruna Dale. un poco pálida oh. ¿Está buena? Está buena Se me van a pegar en todo el No, no, no se pega Pero es dura No se pega pero una vez salió una fanta de uva sabe exactamente ah, la sí. de la fanta de uva pero si sí, se demora en deshacerse ya manzanas sí y con esto mm. y según esto te aporta vitamina C pero verdad bueno y lo último que vamos a probar es esto que ya lo vieron ella no quiere probarlo porque no le gustan las frutas dilo dilo admite tiene trozos de piña no sé sea, cómo se mantienen los trozos de piña Huele a tu. No huele a tú, huele a ti. Pruébalo. No, no quiero. Pruébalo por el clickbait. Quiero escucharte hacer. Miren lo exagerado. Mírenlo. Tiene la otra mano, la otra. hablo por tus suscriptores. Si lo tomas, le van a dar like a tu video. Y tienen que comentar, Nicole, eres la maestra. <ríe> Dale. Dios. Qué bendito. De verdad no, no me gustó. Ya, pero en verdad sabe rico. Pero está rico. ¿Lo pruebas? Lo doy para ti, Corea. ¿Cuál ha sido tu favorita? No sé, no sé cuál es mi favorita, porque todos están ricos, de verdad. Sí, te puedo decir cuál es el que menos me gustó. El picante. El mm. primero. Sí, el primero es el... O sea, no está malo. Menos bueno. No está malo, pero... Este. Dulce, dulce con picante no. Creo que es más para el público mexicano. Porque a los mexicanos les gusta el mango con picante y los dulces picantes. Entonces creo que eso sí sería más normal, pero acá no, no, no estamos acostumbrados. Ni en Chile estoy acostumbrado a comer picante. Sí, creo, creo que, no? que mi favorito es... Está okay, rico. Este es, más, este es como que más común. No, pero lo más rico fue mi jugo. Mi jugo de frío. Y este creo que es el top one para mí. Ya que me abandonaron. Te abandoné porque no te gustó el juego de piña. Voy a hacer eh, la despedida yo misma, yo solita. No se olviden de darle like al video si les gustó y comentar cuál de los dulces les gustaría probar. Suscríbanse a mi canal en el botón rojo. Denle click a la campanita de al lado porque eso les avisará cuando he subido un nuevo video. YouTube está loco. Así que denle click a eso, no se olviden. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao, chicos. Chao, chao.